Señalaba Kandinsky en su libro Lo espiritual en el arte, algo así como que la obra de arte es hija de nuestro tiempo y madre de nuestro sentimiento. A lo largo de la historia hemos visto obras de arte, como esta que ven, que hablaban del poder de las civilizaciones. También hemos visto obras de arte que hablan de nuestro sentimiento. En definitiva, la obra de arte siempre habla de una recreación ficticia del mundo poetas, pensadores, artistas, filósofos, han observado que la realidad, a través de aquello que se manifiesta como metafórico, de alguna forma cambia nuestras razones. ¿Por qué nos obligan a pensar en esos términos? En esos términos filosóficos, en esos términos poéticos. Nosotros tenemos también la oportunidad de cambiar nuestra civilización, nuestro mundo. Y lo podemos hacer, como siempre se hizo, con mucho arte. Acompáñenme. El Grupo Vanguardia, Últimas Tendencias y Patrimonio Artístico de la Universidad de Sevilla, del que formo parte, tiene un proyecto que lo hacen posible. Se trata de una oportunidad que asoma desde este mismo año hasta el año 2031 y así ponemos en marcha la relación de las artes digitales y los objetivos de desarrollo sostenible. Pensamos que actualmente las redes de críticos y artistas son elementos potentes que dinamizan prácticas en torno al ciberfeminismo, a la ciberecología, a los derechos humanos o a la reducción de las desigualdades y son sujetos que crean grandes reacciones y respuestas inmediatas en la sociedad y queremos que forme parte de este proyecto. Hemos pensado en varios objetivos en este camino que nos llevará hasta 2031. En primer lugar tenemos ahora en noviembre-diciembre un encuentro internacional sobre artes digitales que abordaremos con la temática llamada lo desenfocado. Este desenfoque nos permitirá debatir con propuestas y comunicaciones, nos permitirá también debatir con obras de arte que nos hagan llegar diferentes artistas y que estarán relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con estas obras realizaremos una primera muestra en la ciudad de Sevilla y la publicaremos también online. Y será el primer paso para poder recibir en años venideros más comunicaciones, más obras de arte, y así tendremos la oportunidad de realizar publicaciones para que todo esto llegue al mayor número posible de personas. Pero tú puedes ayudar también a mover esta posición a tu pueblo a tu ciudad. Queremos que forme parte comisariando tu propia muestra. Te haremos llegar las obras de arte y te ayudaremos a que tu muestra sea todo un éxito. La ciencia en España no pasa por sus mejores momentos en cuanto a financiación. De ahí a que te pidamos una pequeña colaboración y que formes parte de nuestro proyecto. Te estaremos muy agradecidos.